Y sí, y es que cuando usted se siente a revisar el mundo, usted lo que se encuentra es un grupo de estados o naciones que se han unido, que se han juntado para impedir que las otras naciones o los otros estados pues, se puedan juntar. A esos primeros se les llama potencias mundiales. A los segundos se les llama países pobres o países en vías de desarrollo y que nunca van a poder desarrollarse. Porque estos primeros que se han juntado para hacer las grandes potencias, como la Unión Europea, como los Estados Unidos, que todos lo vemos como un país, pero al final es, una, es, es la juntanza de muchos estados o pequeñas naciones que se, que, que se, se acercaron pues para poder crear los Estados Unidos de América o la Unión Europea, donde muchos países pequeños, en su mayoría muchísimo más pequeños que los países eh, latinoamericanos o que los países, los países africanos, pues se juntaron para hacer potencia y para así poder someter al resto del mundo. Y esa es la realidad, todos estos países llegan a estas grandes potencias, lo que conocemos nosotros como grandes potencias, pues lo único que en realidad tienen son dinero. Son papeles, son billetes. Se han dedicado a fabricar billetes durante toda su existencia para ir con esos papeles que realmente no están soportados en nada y en las riquezas de los países más pobres. De los países más pobres que al final no son pobres, que terminan siendo los países más ricos porque son los dueños del oro, de las esmeraldas, son los dueños de toda la agricultura, de la alimentación que come el mundo. Son los dueños de las materias primas, pero también son los dueños de la mano de obra. ¿Quiénes en verdad son los países pobres y quiénes en verdad son los ricos? Eso está por verse, eso está por discutirse. Si los países pobres como Latinoamer los países latinoamericanos o como los países africanos, pues un día decidieran simplemente hacer una revolución y juntarse, pues esas serían las verdaderas potencias. Esas serían las verdaderas potencias del mundo. Otro gallo cantaría, como decimos en Colombia. Y es que es verdad, cuando ustedes miran un país como Colombia que produce el 80% de la, de la droga que se consume el mundo, pues uno encuentra también que los países consumidores van y atacan a nuestros campesinos, a los productores, a los que siembran la mata, y ellos son los que terminan pagando el pato, como decimos también en Colombia, por todo el daño que hace el narcotráfico en el mundo. Pero eh, las, las potencias, que finalmente son las grandes narices, que se aspiran todo lo que esos países producen, pues allí la justicia no se ve, allí no se persigue a nadie, allí no hay grandes capos, allí no pasa absolutamente nada. Es un sometimiento, un sometimiento premeditado, programado, un, super, un sometimiento organizado y un sometimiento que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Lo único que sabemos hoy es que así ha sido siempre, así seguirá siendo hasta que un día, ojalá, puedan estas naciones levantarse. Y es que cuando hay un intento de levantamiento, cuando hay un intento de cambio, vienen y hacen todo lo necesario para nombrar allí eh, grandes movimientos de supuestos cambios para impedir que se nombren supuestamente gobernantes que van a someter al pueblo, a un pueblo que ya está sometido. Entonces, eh, ahí es que despertar, hay que llamar a un clamor, hay que invitar a, a despertar al mundo, a que los, las personas que viven en estos países se den cuenta que realmente no son las grandes potencias, que dependen más ellos de todos los países que llaman pobres o en vías de desarrollo, que al contrario. Entonces, mi invitación es esa, mi mensaje es eso. Un abrazo para todos, no olviden seguirme. Chao, chao.